Hola qué tal amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a grabar un tutorial Este tutorial va, va a ser grabado para poder, eh, poder ayudarles a configurar de manera definitiva el OBS Studio El OBS Studio este programa tan maravilloso que nos ayuda a poder grabar nuestros gameplays Aquellos que nos dedicamos a este mundillo del YouTube, ¿vale? Eh, va a ser la configuración definitiva ya que he visto muchos, mmm, muchos tutoriales donde se, la gente se vuelca mucho Habla mucho y al final pues enseña poco, ¿vale? Así que sin más vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la configuración del OBS una vez que lo tengamos descargado, ¿vale? Y nos va a aparecer esta ventanita En esta ventanita vamos a dejar todo tal cual está, ¿vale? No vamos a cambiar nada excepto el idioma, ¿vale? Que se cambia aquí arriba los ponemos en español, si hablamos español evidentemente y así será. Y aquí cambiamos el tema del, de la aplicación, ¿vale? De lo que tenemos abierto del OBS. Lo que más nos interesa eh, será la salida. Esto lo vamos a dejar tal cual está porque no vamos a transmitir para YouTube, ¿vale? Ni a retransmitir nada. Y nos vamos a salida, ¿vale? Y en emisión eh, en directo tampoco vamos a seleccionar nada, ya que de aquí no nos interesa nada, ¿vale? Porque nosotros nos vamos a emitir en directo. Si fuera el caso... Pues no sé yo si esta configuración ayudaría y si se vería también, ¿vale? Lo que nos interesa es grabando. Aquí sí hay que poner atención porque aquí en modo de salida debemos de ponerlo tal cual me aparece, me aparece a mí, en avanzado, ¿vale? En tipo estándar. Ruta de grabación, aquí elegimos dónde queremos que nuestros gameplays o tutoriales se guarden. En formato de grabación siempre vamos a elegir, a elegir MP4 porque es la mejor en formato, perdón, en pista de audio vamos a elegir uno si deseamos que nuestro audio del juego como nuestra voz se graben todo al mismo tiempo. O vamos a elegir uno y dos para que se graben por separado y luego en la edición sea más fácil subir el audio de uno y de otro. En codificador vamos a dejar X264 por defecto, ya que los demás ralentizan eh, nuestra, nuestra transmisión, lo que estemos grabando. En, en escala de salida, aquí lo vamos a dejar tal cual está, 1366 x 768, ¿vale? No vamos a inventar con eso, yo por lo menos no lo hago y me va muy bien. En control de frecuencia lo vamos a dejar en CBR, ¿vale? Hay varios, pero creo que es este el que mejor va, creo no, es así. En tasa de BIPS vamos a dejar 20.000, aunque hay un margen. Yo tengo un margen entre 20.000 y los 40.000. Cada uno que decida cuál poner, yo lo dejo en 20.000 porque creo que va muy bien. ¿vale? Y a la hora del vídeo, de, del, del resultado final, pues no, no veo que afecte. Eh, por lo demás, lo vamos a dejar igual. Y atención, en perfil de, de uso de CPU vamos a, vamos a usar Sub Ultra Fast. ¿Por qué vamos a poner ultra fast? Porque si ponemos cualquier otro que esté por debajo de ultra fast, el vídeo se nos va a ralentizar, ¿vale? Se va a, se va a poner muy lento, ¿vale? Entonces ultra fast nos va a ayudar a que el CPU trabaje muy rápido, ¿vale? Y eso por ahí. En audio, ¿vale? Eh, igual, avanzado, lo vamos a poner 320. Yo lo tengo puesto así, lo demás lo dejo igual en 160. Buffer de reproducción, nada, ¿vale? Luego en audio, esto lo podemos poner en 48, no hay mucha diferencia, la verdad. Canales estéreo, altavoces, yo tengo los Realtek, que son los que trae mi, mi ordenador con Windows 10, ¿vale? Eh, dispositivo de audio de escritorio, disable. Dispositivo de audio, por defecto, todo lo dejan tal cual está, ¿vale? En vídeo, resolución de la base, como la, hemos, la habíamos dejado al principio, 1366 x 768. Y la resolución, que es lo que queremos, que como se vea el vídeo al final, la resolución será de 1280 x 720p. En filtro de escala lo vamos a poner en bilineal. Y en valores comunes de FPS lo vamos a dejar en 60 frames por second. O 60 frames. Eh, fotografías pequeñitas por segundo, ¿vale? Eso ya es mucho rollo explicarlo, pero bueno, ustedes pongan 60. En atajos, pues atajos pueden usar cualquier tipo de letra para cuando deseen iniciar la grabación y cuando deseen terminarla. Yo la tengo en C y C y A y A si voy a transmitir, pero como no transmito, esto más que nada ha sido por ponerlo. 6C, C, ¿vale? Y listo vale, pues una vez hecho todo esto lo único que tenemos que hacer es darle a aplicar recuerden siempre aplicar a todos los cambios que hagamos siempre antes de salir de una a otra apliquen siempre, vale y luego por último aceptar, vale una vez que estamos aquí el proceso es más sencillo todavía, ¿por qué? porque en aquí en escena, vale, lo que vamos a hacer es dar un clic derecho, le vamos a dar a agregar o le, va, le podemos dar al símbolo de más, ¿vale? Y es lo mismo. Aquí ponemos el nombre que nos dé la gana. Yo, por ejemplo, pongo Gameplays o lo que sea, captura de pantalla, lo que sea. Y le damos a aceptar y se guarda el nombre. No hay más rollo, ¿vale? Y en fuentes, lo mismo. Clic izquierdo para hacerlo aquí, ¿vale? O clic eh, aquí en el simbolito de más para hacer lo mismo, ¿vale? Eh, lo que tenemos que hacer es darle a captura de pantalla aunque mucha gente usa capturar juego o capturar ventana me parece mucho rollo mucha tontería cada uno lo configura como quiere en este caso yo lo voy a configurar así y ya verán ahora el resultado de esta de este tipo de configuración por lo demás lo único que tenemos que darles es a, a iniciar grabación que en este caso yo lo es lo que estoy haciendo ahora mismo estoy grabando y ahora podrán ver al final el resultado al final de cómo se juega eh, en este tipo de configuración Ha sido un gameplay que he grabado de Marvel vs Capcom Que es un juego que va muy rápido, y muchos golpes y muchas secuencias Y se puede apreciar muy bien cómo va el juego con este tipo de configuración Así que sin más amigos, espero que les haya gustado el vídeo Si les ha gustado el vídeo, dedito arriba para seguir ayudando a esta comunidad a crecer y suscribirse al canal para seguir aprendiendo más y seguir trayéndoles más vídeos eh, de muchas cosas que pues, a, a diario necesitamos, ¿vale? Y sobre todo, pues que se lo hayan pasado bien. Un besito a todos y sería hasta la próxima. Bye.